En este video quiero mostrar una opción que quizás no todos conocen, que es la posibilidad de eh, anular folios masivamente en impuestos internos. impuesto interno provee dos formas de anular folios que funcionan de manera bastante diferente y una entrega más información que otra. Para eso entonces, tenemos que ir a facturación electrónica, soporte de mercado, timbraje. ¿ya? Y acá en las opciones de timbraje no son las opciones eh, de anular folio y anulación masiva de folio. Ya. Probablemente algunos ya, ya hayan usado la anulación normal de folios que es este, este, esta que ustedes tienen que seleccionar el CAF que quieren anular. Vamos a entrar a revisarla. Hay ustedes que seleccionan el CAF, por ejemplo este, y dicen de qué folio que folio quieren anular. Ya. El tema con esto es que pueden ocurrir si, la, dos situaciones: una que no sepan qué es lo que quieren anular porque simplemente no saben cuáles son los folios que están sin anular y que ya no van a poder usar o dos, que en el rango que ustedes seleccionen hayan folios que todavía estén, eh, hayan sido usados entonces supongamos que usaron el folio 1 el 2, el 3 no, el 4 sí y el 5 y el 6 no y después el 7 en adelante sí entonces si se fijan, en el fondo usaron no, usaron, no usaron, no usaron si quisieran anular todo eso de corrido eh, sería un problema, porque en pues, no le diría que hay folios que están ocupados entonces, para evitar eso no tener ese problema a ver, lo voy a ejemplificar acá con un, con un ejemplo la situación es esta supongamos que tenemos el folio 1 ocupado el 2 libre el 3 libre el 4 ocupado el 5 libre el 6 libre y después seguimos con el 7 7, 8, 9, 10, etc. ¿ya? entonces, en este histórico nosotros, no, nosotros tenemos que anular esos folios si nosotros vamos a la opción que está acá y colocamos folio del 2 al 6 nos va a decir que no es posible porque al menos uno de los folios está, está aceptado en impuesto interno ¿Ya? O, o, o, o posiblemente nos va a dejar hacerlo, pero vamos a, a en el fondo, terminar anulando un folio que está usado, será poco es lo que queremos ¿Ya? entonces, para eso, impuesto interno tiene una opción que es la anulación masiva de folio que está debajito de la opción que entramos recién entonces, vamos a volver atrás recuerden, timbraje electrónico, anulación masiva de folio yo para mostrar esta opción la voy a mostrar con el ambiente de certificación pero recuerden que es lo mismo que en producción entonces yo voy a ir al ambiente de certificación y anulación masiva ¿Ya? y esta página, a diferencia de la anterior nos muestra mucha más información de los folios entonces si nosotros dejamos el folio inicial y el folio final en blanco podemos consultar nos muestra igual los caps para seleccionar, pero, pero la gran diferencia es que vamos a hacer lo siguiente. Podemos ir a seleccionar. Bueno, en este caso no hay. Déjame encontrar uno que hay. Aquí. Aquí hay okay, que hay. Okay. Y aquí, si se fijan, no nos dice, no nos da la opción de qué folios quiero anular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo nos, nos va a permitir anular todo. Pero si sí nos dice que nos quedan por anular dos. Hay dos folios que podemos anular en este cap no hemos anulado ninguno y se recibieron 8. si ustedes se fijan la cantidad de folios de este CAF era diez, Ya. de los 10, 8 se recibieron impuestos internos y 2 no se recibieron entonces esos dos yo los puedo anular ahora, ¿cuáles dos son? En, este en esta opción da lo mismo el sistema automáticamente se encarga de anular los que están disponibles entonces yo simplemente puedo colocar no usados hago clic en anular y ya en nulos ya no vamos a hacer eso todavía porque quiero mostrar estos botones que están acá abajo estos botones que están abajo son súper interesantes porque si yo no sé cuáles son los folios que quiero anular yo puedo hacer clic acá y puedo descargar un archivo que contiene los folios y ahí está y si ustedes se fijan los folios que están pendientes de anular son el 501 del 501 al 501 que es equivale a un folio 1507 507 si ustedes se fijan este CAF era del 501 510 o sea estamos en el caso estamos en este caso el 1 el 1 no fue recibido el 2 fue recibido el 3 fue recibido el 4 el 5 el 6 el 7 no fue recibido el 8 el 9 y el 10 este CAF es así con 500 501 502 310 en este caso Impuesto interno me permite anular masivamente esos dos folios sin tener que yo estar diciendo que anular el 1 y que anular el 7 Sino que simplemente va a anular todo lo que está disponible en el CAF Entonces esa opción es bastante útil Bueno, además usted puede, ustedes pueden, eh, pueden descargar los folios que hayan anulado En este caso no hay ninguno, si nosotros hacemos clic en descargar nos va a, a, No nos va a mostrar nada en el fondo porque eh, no hay ninguno anulado todavía en este CAF o podemos descargar el listado de los folios recibidos, que en el fondo son lo, eh, serían los, eh, lo que no está ni anulado ni por anu anular. Aquí los tengo. Entonces aquí dice que está del 502 al 506, del 508 al 510. Si ustedes se fijan, falta el 501 y el 507, que son los que tenemos que anular. Y así, súper simple de anular. Entonces, esta opción es recomendable cuando ustedes no saben qué folio eh, son los que tienen que anular. Y además esta opción es bastante útil cuando ustedes quieran saber qué folios se han saltado. ¿ya? Porque en el fondo los folios por anular serían los folios pendientes, los que se han saltado, los folios que no han utilizado. ¿ya? Ustedes también pueden elegir retroceder el folio, si es que la aplicación lo permite, en el caso libre de TV se puede, y, re y reutilizarlo. ¿ya? Pero si por cualquier motivo se lo quieren saltar No lo van a utilizar o lo, van, lo quieren anular Simplemente pueden eh, hacer clic en anular folio ¿Ya? Yo no lo voy a anular Porque en certificación nos quedan poquitos folios Y lo estamos utilizando ¿ya? Pero esa es la idea Y obviamente pueden hacer lo mismo con todos los demás casos o sea, Por ejemplo, si yo selecciono en, O sea, seleccionamos este primer caso, El de acá, el de 100 No hay nada, ahí está, deben estar todos usados También lo mismo mismo, en general fuimos bastante ordenados. aquí hay uno que tiene disponible este por ejemplo lo voy a porque ya es un CAF bastante viejo y, y de hecho es de 2016 ya difícilmente lo vamos a utilizar ahora, entonces este si fijas dice que tiene previamente anulado, tiene 12 folios, tiene 3 pendientes de anular y 135 folios recibidos y nuevamente que vamos a hacer un ejercicio, podemos ver los folios que están por anular y los podemos ver el 299 al 399 un folio y del 301 302 dos folios. Ahí están los tres folios en el fondo. ¿Ya? Entonces aquí simplemente pongamos no usados y anular folios. Recuerden que era el CAF del 281 430. Ahí está anulados Y si vamos de nuevo al 281 al 430, nos dice que ya no nos queda nada ¿ya? porque el fondo ya está todo anulado. Y eso todo, así de simple, es anular folios. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si usted quiere sacar esta información de nuevo? Lamentablemente, el impuesto interno no nos deja entrar directamente si es que ya está todo anulado lo que acabamos de hacer. O sea, yo lo puedo entrar acá, por ejemplo, para ver este último CAF. Disculpen, me salí. Supongamos que yo quiero explorar este CAF para saber qué es lo que he recibido en el impuesto interno y cuáles folios tengo pendientes por X motivo me cambié de proveedor y me están pidiendo cuál es el último folio siguiente si yo hago clic acá en seleccionar no me deja entrar ya. entonces, si ustedes quieren hacer lo mismo en libre T, supongamos que ustedes cargaron el folio en LibreT, ese es el 511 nos vamos a folio factura electrónica, recuerden el 511 este este yo impuesto interno no lo podía ver pero ya casi puedo ver yo acá puedo hacer clic en descargar Y ahí tengo la información En este caso tengo usado el 501 el 520 El otro era el 281 ¿Se acuerdan que el 281 tampoco podíamos verlo? Yo quiero saber cuáles fueron los folios que anulé, por ejemplo Hacemos clic en el botón de anular Y ahí tenemos Todos los folios que se anularon ya. Recuerden que eran Originalmente 12 los que habían anulado Y que teníamos tres por anular Y ahí estamos 12 más 3. ¿Ya? No son necesariamente exactamente esos tres los que anulamos ahora, ni esos 12 los que estaban, pero simplemente para ejemplificar. Ya por el fondo teníamos 12 anulados y 3 para anular y ahora están todos anulados. Entonces, esta exploración acá dentro del mantenedor de folio me permite ver la información que está en impuesto interno pero para cualquier caso Independientemente si impuesto interno me permite o no permite verlo a través de la interfaz. ¿Ya? Esta opción de anulación masiva es bastante útil por eso. Entonces nos permite anular los folios. Eh, sin saber cuáles son los folios exactamente que, que, que estoy tratando de anular. Y además, como les mencioné, para poder encontrar folios que están disponibles, y específicamente algo súper común que pasa, sobre todo cuando se cambian de proveedor, de poder encontrar cuál es el primer folio disponible que tiene dentro de un CAF. O, o de, dicho de otra forma, el primer folio que no han usado. Bueno, eso. Si tienen cualquier consulta asociada a anulación masiva de folio a este video, eh, déjenla en los comentarios. Muchas gracias.